No he ido a llevarte eso porque ayer casi discutí con abuela por esa misma mierda. Y con abuelo también. Pero nada, déjame ver, vamos a tener que levantarnos en la madrugada porque como a la una de la mañana todavía ellos me están velando por la ventana. Como a la una de la mañana como que pongo una alarma y voy y te llevo las cosas y rompes las cajas y montas todo ya. Mira, vamos a hacer algo. Yo le digo a Shimeli que te llegue a las dos chiquitas. Como yo, total, me acuesto tarde. Y de madruga yo te paso la grande y tú sacas las cosas y botas la caja. No creo que te pueda resolver. Está bregando con el perro que está vomitando y no se siente bien. Gracias. Para grandes me llamó el cartero, entonces, tío Tito, me la subió hasta aquí. Si sí, eso era lo que yo iba a hacer, ir a pedírselo, porque obviamente, o sea, tengo que pedírselo yo. Como quiera también hay unos paquetes que yo pedí. Este, pero como quiera yo sé chequeo, porque también yo pedí unas chanclas y una ropa. Y como también es de hombre, a lo mejor ella piensa, no sé si es eso, pero puede pensar que es eso. No ha llegado nada todavía, lo que llegó fue lo mío. Este, Pero yo, yo le dije a abuela, no sé si me escuchaste, que necesito que ese paquete aparezca, si no yo tengo que llamar para que me lo reembolsen. Ella me dijo que ya le va a preguntar a la tiki Tata pero que Tata no se atreve a tocar nada si no tiene permiso o algo así. Una mierda así.